En el cuento de James Joyce, Efemérides en el Comité, de la colección Dublineses, se aborda el problema entre Irlanda e Inglaterra, que enfrentó a los unionistas de Irlanda del Norte, partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido, y por otro lado a los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y partidarios de la integración del territorio en la República de Irlanda. País predominantemente católico. Conflicto que aún dura en nuestros días. Y damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. Efemérides en el Comité Un cuento de James Joyce El viejo Jack Rastreó las brazas con un pedazo de cartón, las juntó y luego las esparció concienzudamente sobre el domo de carpones. Cuando el domo estuvo bien cubierto su cara quedó en la oscuridad. Pero al ponerse a abanicar el fuego una vez más, su sombra ascendió por la pared opuesta y su cara volvió a salir lentamente a la luz. Era una casa vieja. Huesuda y con pelos. Los azules ojos húmedos palpadearon ante el fuego, y la boca babeaba se abrió varias veces, mascujando mecánica al cerrarse. Cuando los carbones se volvieron ascuas, recostó el carbón en la pared, y suspirando, dijo «Mucho mejor así, mister O'Connor». Mister Connor, joven de cabellos grises y de cara desfigurada por muchos barros y espinillas, acababa de liar un perfecto cilindro de tabaco, pero al hablarles deshizo su trabajo manual meditabundo. Luego volvió a liar su tabaco, meditativo, y después de una reflexión momentánea decidió pasarle la lengua al papel». —¿Dejó dicho Mr. Timmy cuándo regresaría? —preguntó el ronco falsete. —No, no dijo. Mr. O'Connor se puso el cigarrillo en la boca y empezó a buscar en sus bolsillos. Sacó un mazo de tarjetas de cartulina. —Le traigo un fósforo —dijo el viejo. —Déjelo, está bien así —dijo Mr. O'Connor. Escogió una de las tarjetas... y y la lecho. Elecciones municipales Real Sala de Cambio Mr. Richard Tierney solicita respetuosamente el favor de su voto y su influencia en las venideras elecciones en la Real Sala de Cambio. Mr. O'Connor había sido contratado por un enviado de Tierney para hacer campaña en una zona del electorado. Pero, como el clima era inclemente, y sus botas filtraban, se pasaba gran parte del tiempo sentado junto al fuego en el comité del barrio de la calle Willow, con Jack, el viejo Ujier. Ahí estaban, sentados, desde que el corto día empezó a oscurecer. Era el 6 de octubre, triste y frío a la intemperie. Mister O'Connor rasgó una tira de la tarjeta y, encendiéndola, Prendió el cigarrillo. Al hacerlo, la llama alumbró una oscura y lustrosa hoja de hiedra que llevaba en la solapa. El viejo lo miró atentamente y, luego, esgrimiendo de nuevo su cartón, comenzó a abanicar el fuego lentamente mientras su acompañante fumaba. «Pues sí», continuó, «es difícil saber de qué manera criar a los hijos». ¿Quién iba a saber que me iba a salir así? Lo mandé a los hermanos cristianos. Hice todo lo que pude por él y ahí lo tiene. Hecho un borracho. Traté de hacerlo por lo menos gente. Desganado, dejó el cartón donde estaba. Si yo no fuera ya un viejo, lo haría cambiar de melodía. Cogía mi bastón y le aporreaba la espalda. —A todo lo queda, como hacía antes. Su madre ya sabe. Lo tapa por aquí y por allá. —¿Es eso lo que echa a perder a los hijos? —Claro que sí —dijo el viejo— y que no dan ni las gracias. Todo se vuelven insolencias. Me levanta la voz cada vez que ve llevarme un trajo a la boca a donde vamos a parar cuando los hijos le hablan así a los padres. —¿Cuántos años tiene él? —Diecinueve —dijo el viejo. —¿Por qué no le busca un puesto? —Pero, naturalmente, cree que he hecho otra cosa desde que este borracho dejó la escuela. —No te voy a mantener, le digo, búscate un trabajo. Pero es peor. —Claro, cuando tiene trabajo, entonces se bebe el sueldo. Mister O'Connor movió la cabeza comprensivo y el viejo se quedó callado mirando a las llamas. Alguien abrió la puerta y llamó. Hola, ¿es este el meeting de los masones? ¿Quién? ¿Quién es? preguntó el viejo. ¿Qué hacen ustedes en esta oscuridad? preguntó una voz. ¿Eres tú, Inns? preguntó Mister O'Connor. Sí. —¿Qué hacen ustedes en esa oscuridad? —dijo Inns, y avanzó hacia la luz de la lumbre. Era un joven alto, delgado y con un bigote castaño claro. Inminentes gotitas de lluvia le colgaban del ala del sombrero y llevaba el cuello de su abrigo vuelto hacia arriba. —Bueno, Matt —le dijo a Mr. O'Connor—, ¿cómo van las cosas? Mr. O'Connor meneó la cabeza. El viejo dejó el hogar y dando tumbos por el cuarto regresó con dos velas que hundió una tras otra entre las llamas y luego la llevó a la mesa. Una pieza vacía apareció a la vista y la lumbre perdió sus alegres colores. Las paredes estaban desnudas excepto por una copia de un discurso electoral. En medio del cuarto había una mesita cargada de papeles. Mr. Inns se recostó a la de reprisa y preguntó: ¿Ya pagó? No, todavía no, Mr. O'Connor. Quiera Dios que nos deje enganchados esta noche. Mr. Inns rió. Oh, él te va a pagar. No tengas temor, dijo. Espero que se apresure si es que habla en serio, dijo Mr. O'Connor. El viejo regresó a su asiento junto al fuego y dijo: —No lo ha hecho todavía, pero al menos tiene con qué. —No como el otro gitano. —¿Qué otro gitano? —dijo Eynes. —Colcán —dijo el viejo con desprecio. —¿Será porque Colcán es obrero que dices eso? ¿Qué diferencia hay entre un albañil honesto y un tabernero, eh? —¿No tiene el trabajador derecho de estar en la corporación como todo el mundo? —Pues sí. —¿Y más derecho todavía que esos calaveras que están siempre sombrero en mano ante cualquier tipo de esos con un canchito en el nombre? —¿No es así, Matt? —dijo Mr. Inns dirigiéndose a Mr. O'Connor. —Claro que tiene razón —dijo Mr. O'Connor. —Uno es un hombre honesto sin nada de nalgas mojadas. Sube a representar a la clase obrera. Este tipo para quien trabajamos nada más que quiere coger este puesto y el otro. Por supuesto, la clase obrera debe ser respetada, dijo el viejo. El trabajador, dijo Mr. inns recibe las patadas, no las pesetas. Pero es la clase obrera la que produce. El obrero no anda buscando sinecuras para sus hijos y sobrinos y primos. Los obreros nunca arrastrarían el honor de Dublín por el fango para complacer a un monarca alemán. —¿Cómo dices? —dijo el viejo. —Ah, pero tú no sabes que quieren dar un discurso de bienvenida a Eduardo Rez cuando venga el año que viene. ¿Por qué le vamos a hacer genuflexiones a un rey extranjero a ver? —Nuestro candidato no votará por ese discurso —dijo O'Connor. Él va en la boleta nacionalista. —Ah, no —dijo Ines—, espera y verás si lo hace o no lo hace. Lo conozco de lo más bien. Le dicen Dicky trampas, Tirney. —¡Caramba! Tal vez tengas tu razón, Joe —dijo Connor. De todas maneras me gustaría verlo entrar acompañado por la divina pastora. Los tres hombres se quedaron callados. El viejo empezó a coger más brasas. Ines se quitó el sombrero, lo sacudió y luego bajó el cuello al abrigo, mostrando al hacerlo una hoja de hiedra en su solapa. —Si este hombre estuviera vivo —dijo señalando a la hiedra—, no tendríamos que estar hablando de discursos de bienvenida. —Eso es verdad —dijo o connor —¡Qué tiempos aquellos, Dios mío! —dijo el viejo. —¡Se palpaba la vida entonces! El cuarto quedó en silencio de nuevo. En ese momento un ágil hombrecito de nariz moscosa y orejas heladas empujó la puerta. Fue al fuego, rápido, frotándose las manos como si tratara de sacarle chispas. —Nada de dinero, caballeros —dijo. —Siéntese aquí, Mr. Enchi —dijo el viejo ofreciéndole su silla—. —¡Oh, ni te muevas, Jack, ni te muevas! —dijo Enchi. Saludó Cortés a Ains y se sentó en la silla que dejó vacante el viejo. —¿Te ocupaste de la calle? —preguntó a Mr. O'Connor. —Sí —dijo O'Connor, comenzando a buscar la lista en sus bolsillos. —¿Visitaste a Grimm's también? —¿Y qué? ¿Dónde se pone? —No promete nada —me dijo—. —No pienso decirle a nadie por quién voy a votar, pero me parece que va a caer del lado de acá. —¿Cómo así? Me preguntó que quiénes serían los candidatos. —Y yo le dije, le mencioné al padre Burke. Creo que va a dar resultado. Mr. Enchi comenzó a moquear y a frotarse las manos sobre el fuego a toda velocidad. Luego dijo. —Por el amor de Dios, Jack. —Tráenos un poco de carbón. Tiene que quedar un fondo. El viejo salió del cuarto. No anda bien la cosa, dijo Mr. Enchi moviendo la cabeza. Le pregunté a ese limpiabotas, pero lo que dijo es, oh, pero vamos, Mr. Enchi. Cuando el carro eche a andar no los voy a olvidar, délo por seguro. Mezquino, gitano. ¿Cómo iba a ser de otro modo? ¿Qué te dije más? dijo Mr. Ench. Dicky Trampas-Tierney. -Oh, ese es más tramposo que nadie dijo Mr. Enchi. -No tiene esos ojitos de maula por gusto. Maldita sea su alma. No le saldría mejor pagarnos que venir con su. ¡Oh, pero vamos, Mr. Enchi, Debo hablar con Mr. Fanning. He gastado ya mucho dinero. Limpia botas estreñido. Supongo que ya le olvidaron los tiempos en que su padre tenía su tienda de Apeameunos en Mary Lane. —¿Es cierto eso? —preguntó Connor. —Que sí es cierto —dijo Enchi. Nunca lo oyeron decir. Los parroquianos solían ir los domingos temprano antes de que abrieran los pubs a comprarse pantalones y chalecos. —Moya. —Pero... El viejo de Dick y Trampa siempre tenía su botecilla de trampa en un rincón. Uno ahora, así como así. Y fue ahí, donde él viera la luz. El viejo regresó con unos cuantos carbones, se puso al fuego aquí y allá. «Preciosa bienvenida», dijo Connor. «¿Cómo espera que trabajemos por él si no se pone para su número?» «No hay nada que hacer». —dijo enchi —Espero encontrarme las autoridades competentes con la orden de desahucio cuando vuelva a casa, apostadas a la entrada. Ince se rió y, saliendo de entre las repisas de la chimenea con la ayuda de sus hombros, se dispuso a marcharse. —Todo irá mejor cuando venga Eduardito el reyecito —dijo. —Bueno, caballeros, me marcho por ahora. —Los veo luego. Adiosito. Salió del cuarto lentamente. Mister Enchi! Ni el viejo dijeron nada, pero justo cuando se cerraba la puerta, O'Connor, que se quedó mirando al fuego cabizcajo, gritó de pronto. —¡Dios, Joe! Mr. Enchi esperó unos minutos y luego movió la cabeza en dirección a la puerta. —Dígame, dijo desde el otro lado del fuego. —¿Qué trajo al amigo acá? ¿Qué quiere ahora? —El pobre Joe —dijo Connor, arrojando el cigarro al fuego— está tan necesitado como el resto de nosotros. Mr. Enchí agarró con fuerza y escupió tan copiosamente que casi apagó el fuego. Este, en respuesta, respondió silbando. —Para darle en toda confianza mi opinión personal y franca —dijo— Creo que este está con el otro bando. Para mí que es un espía de Colcán. ¿Por qué no te das una vuelta por allá y averiguas cómo andan? ¿De ti no sospecharán? ¿Se dan cuenta? El pobre Joe es un tipo decente, dijo Connor. Su padre era hombre decente y respetable, admitió Ench. El pobre Larry Ains. mucho bien que hizo en su día. —Pero me temo muy mucho que nuestro amigo no es de ley. Comprendo que alguien ande corto, pero lo que no comprendo es un sablista profesional. Maldita sea, es que no queda ya una pizca de decencia en el mundo. —Yo no le doy precisamente una bienvenida calurosa cuando viene —dijo el viejo—, que trabaje para la otra gente en vez de andar espiando por aquí. —Yo no sé —dijo Connor, dubitativo, mientras sacaba tabajo y papel de liar. —Me parece que Joe Aynes es de ley, es listo, también con la pluma. ¿No recuerdan aquello que escribió? —Muchos de esos fenianos, a mi parecer, se pasan de listos —dijo Enchi. —Quiere conocer mi opinión personal y franca sobre muchos de esos payasos. Creo que la mitad de ellos están a sueldo de la corona. —¿Cómo saberlo? —dijo el viejo. —Oh, pero yo lo sé de buena tinta —dijo Enchi. —Son turiferarios de la corona. —No digo que Ains, no, diantres. Este está unas pulgadas por encima de todo eso, pero hay cierto noblecito bizco. ¿Saben al patriota que me refiero? O'Connor asintió. —Ahí tienen a un descendiente directo de Judas, si quieren uno. —¡Qué vida la del patriota! —Ahí tienen a un tipo capaz de vender su país por tres peniques, sí, señor, y capaz al mismo tiempo de hincarse de rodillas y dar gracias a Dios Todopoderoso por tener un país que vender. Llamaron a la puerta. —Entre —dijo Ench. —Un personaje que parecía un clérigo pobre—. O un actor pobre! —apareció en la puerta. Con sus ropas negras ceñidas abotonadas al corto cuerpo era imposible decir si llevaba gollete o cuello laico, porque las solapas de su desaliñado saco, cuyos botones traídos reflejaban la luz de las velas que estaban vueltas alrededor del pescuezo, llevaba un sombrero hongo de fieltro negro. Su cara, brillosa por el agua, tenía la apariencia de un queso lechoso, salvo donde dos manchones rosados indicaban los pómulos. Abrió su enorme boca de pronto para expresar decepción y al mismo tiempo agrandó sus ojos azules para indicar placer por la sorpresa. «¡Ah, Padre King!» dijo Mr. Enge, dejando su silla en un salto. «Es usted, pase, pase». —¡Oh, no, no, no! —dijo el padre King, rápido, frunciendo los labios como si se dirigiera un niño. —¿No quiere pasar y sentarse? —¡No, no, no! —dijo el padre King, a la vez indulgente y discreto, hablando con voz velada. —¡No quiero molestar! ¡Ando buscando a Mr. Fanning! —¡Anda por el águila negra! —dijo Ench. —¿Pero no quiere usted entrar y sentarse un minuto? —No, no, gracias. Era por un asuntito de negocios —dijo el padre King. —Gracias, de veras. Se retiró de la puerta y Enchi, tomando una de las velas, fue hacia allí a alumbrarle las escaleras. —Oh, no se moleste, se lo ruego. —No, es que la escalera está tan oscura. —No, no, si puedo ver, de veras, gracias. —¿Está bien así? —Está bien, sí, gracias, gracias. Ench regresó con la vela y la dejó en la mesa. De nuevo se sentó al fuego. Se hizo el silencio por unos minutos. —Dime, John —dijo o Connor, encendiendo su cigarro con otra cartulina—, ¿qué es lo que es ese tipo exactamente? —Pregúntame una cosa más fácil —dijo Ench—. El Ifanin parecen ser uña y carne. —A menudo están juntos en Cavanagh. —¿Es cura o qué? —Ajá, así creo. —Me parece que es lo que se conoce como oveja negra, gracias a Dios que no tenemos muchas como esas. —Aunque sí unas cuantas. —Es una suerte de hombre sin suerte. —¿Y cómo se las arregla? —preguntó Connor. —Ese es otro misterio. ¿Pertenece a alguna capilla, iglesia o institución? -No, dijo Ench. Creo que viaja por su cuenta. -Que Dios me perdone, añadió, pero creí que era nuestra docena de negras. -¿Habrá por casualidad algo que tomar? -preguntó Connor. -Yo también me he quedado seco -dijo el viejo. -Tres veces le pedí a ese pichón de limpiabotas, dijo Ench si iba a mandarnos a subir una docena de negras aquí o no. Se lo iba a volver a pedir ahorita, pero estaba recostado al mostrador en mangas de camisa en sesuda reunión con el concejal Culli. «¿Y por qué no se lo recordaste?» dijo Connor. «Bueno, no iba yo a acercarme cuando hablaba al concejal Culli. Esperé hasta que nos cruzáramos las miradas y le dije... —Acerca de ese asuntito de que le hablé. Será resuelto. —Ahí se estaba cocinando algo —dijo Connor meditativo. Los vi a los tres ayer en su asunto en la esquina de Suffolk Street. —Me parece que sé lo que se traen —dijo Edge. —Hay que quedarle debiendo plata a los ediles si quiere llegar al Lord Alcalde. —Es así como te hacen, Lord, alcalde, Dios. Estoy pensando en serio en hacerme mayor citadino yo también. ¿Qué les parece? ¿Serviría yo para el cargo? O'Connor se rió. —Si te trata de deberle dinero a alguien... —Salir en coche de Mason House, dijo Eng, empavesado, con Jack aquí de pie detrás, con su peluca empolvada, ¿eh? —Nómbrame tu secretario particular, John. —Sí, y nombraré al padre King mi capellán particular. Tendremos una fiestecita familiar. —A fe mía, Mr. Inch, dijo el viejo. —¿Usted tendría más estilo que muchos de ellos? Hablaba yo con el viejo Keegan, el portero del ayuntamiento. —¿Y qué tal el nuevo jefe? —Le dije. —¿No hay mucho movimiento ahora? Le dije, movimiento, me dijo, ese es capaz de vivir del aire que da un abanico. ¿Y saben lo que me dijo? Por lo más sagrado que me negué a creerlo. ¿Qué? Dijeron es y O'Connor. Me dijo que, pensarías tú de un alcalde de Dublín que manda a buscar una libra de costillas para el almuerzo. La gran vida, ¿no? Me dijo. Vaya, falla, le dije yo. Una libra de costillas, me dijo él. Hacer venir una libra de costillas a Mison House. Vaya, dije yo. ¿Con qué clase de gentuza tendremos que convivir ahora? En ese punto llamaron a la puerta y un muchacho metió la cabeza. -¿Qué es lo que es? -dijo el viejo. -Del águila negra, dijo el muchacho entrando y dejando una cesta de cerveza sobre el piso con un ruido de botellas. El viejo ayudó al muchacho a trasladar las botellas de la cesta a la mesa y contó el botín. Cuando terminó el muchacho se echó la cesta al brazo y preguntó —¿Y las botellas? —¿Qué botellas? —dijo el viejo. —Es que no van a dejarnos beberlas antes —dijo Eng. —Me dijeron que reclamara las botellas. «Vuelve mañana», dijo el viejo. «Oye, chico», dijo Ench. «¿Querrías ir corriendo a casa de Ofarrell a pedirle que nos preste un tirabuzón? Di que de parte de Mr. Ench, dile que se lo devolvemos al minuto. Deja aquí la cesta». El muchacho salió y Mr. Ench comenzó a frotarse las manos alegremente diciendo «Ah, bueno, no es tan malo el tipo después de todo». —Por lo menos tiene palabra. —No hay vasos —dijo el viejo. —No te preocupes por eso, Jack —dijo Ench—, que mejores gentes que tú han bebido a pico antes. —De todas formas es mejor que nada —dijo Conor. —No es mala gente —dijo Ench—, lo que ocurre es que Fanny lo tiene cogido, para que vean él tiene buenas intenciones a su manera. El muchacho regresó con el sacacorchos. El viejo abrió tres botellas y le devolvía el sacacorchos cuando Ench le preguntó al muchacho. —Chico, ¿quieres un trago? —Si le parece bien —dijo el muchacho. El viejo abrió otra botella regañadientes y se la dio al muchacho. —¿Qué edad tienes? —le preguntó. —¡Diecisiete! —dijo el muchacho. Como el viejo no dijo nada más, el muchacho cogió la botella y dijo —Con mis mejores respetos, señor. A la salud de Ench. Bebió el contenido, puso la botella en la mesa y se secó la boca con la manga. Luego recogió sacacorchos y salió de lado murmurando una especie de despedida. —Así se empieza —dijo el viejo. —No hay peor cuña —dijo Ench. El viejo repartió las botellas que había abierto y los hombres bebieron de ellas simultáneamente. Después de beberlas, cada uno colocó su botella en la repisa al alcance de la mano y todos soltaron suspiros satisfechos. «Bueno, tuve un buen día de trabajo hoy», dijo Ench después de una pausa. «¿Es cierto, John?» «Pues sí, le conseguimos, Crofon y yo». Uno o dos de segurete en Dabson Street. Que quede entre nosotros, naturalmente. Pero Corfón, un tipo decente, claro, no valió un pelique como sargento político. No sabe hablar a la gente. Se para y se pone a mirar mientras yo soy el que da la perrolata. Aquí entraron dos personas. Una de ellas era un hombre muy gordo, cuya ropa de sarga azul parecía correr peligro de caer de su encorvada figura. Tenía una cara grande, parecida a la jeta de un buey joven en su expresión, ojos fijos azules y un bigote canoso. El otro hombre era mucho más joven y más frágil. Tenía una cara flaca bien afeitada, llevaba un doble cuello muy alto y un bombín de alas anchas. —¡Hola, Crofon, —dijo gordo, Hablando del rey de Roma. —¿De dónde viene esa bebida? —preguntó el joven. —¿Parió la vaca? —Oh, sí, claro, Lyons. Ve primero al trago —dijo O'Connor riendo. —¿Así? ¿Sargentean ustedes, gente? —dijo Lyons. Y Crawford guilló a la intemperie buscando votos. —¡Maldita sea tu alma, hombre! —dijo Ench. —Que yo consigo más votos en cinco minutos que ustedes dos en una semana. —Abre dos botellas. Jack, dijo Connor. ¿Cómo? dijo el viejo. ¿Sin abridor? Esperen, esperen, dijo Enge levantándose rápidamente. ¿Han visto ustedes este truco antes? Tomó dos botellas de la mesa y, llevándolas al fuego, las puso en el antehogar. Luego se sentó de nuevo al fuego y bebió otro trago de su botella. Lyon se sentó al borde de la mesa. Empujó su sombrero hacia atrás y comenzó a mover las piernas. «¿Cuál es mi botella?» preguntó. «Esta, joven», dijo Ench. Crafon se sentó sobre una caja a mirar fijamente la otra botella en el repecho. Se mantenía callado por dos razones. La primera era que no tenía nada que decir, la segunda que consideraba a su compañía inferior. Había sido sargento político de Wilkins el conservador, pero cuando los conservadores retiraron su candidato y, escogiendo el mar menor, dieron su apoyo al candidato nacionalista, lo contrataron para trabajar por Tenny. En unos minutos se oyó un apoleogótico ¡pum! del corcho que se había disparado de la botella de Mr. Lyons, quien saltó de la mesa, fue hasta el fuego, cogió su botella y volvió de nuevo a la mesa. —Les estaba contando —dijo Ench— que conseguimos unos cuantos buenos votos hoy. —¿A quiénes consiguieron? —preguntó Lyons. —Bueno, en primer lugar a Pix y a Clinton en segundo lugar, y conseguí a Ward y el de Damson Street, buena gente, viejo votante conservador, viejo afiliado. —¿Pero no es el candidato de ustedes un nacionalista? —me dijo—. Es un hombre respetable, le dije. Un hombre, dije yo, que está a favor de todo lo que beneficia al país. Es un gran contribuyente, le dije yo. Posee extensas propiedades en la ciudad y tres negocios. ¿No cree usted que le conviene mantener bajo los impuestos municipales? Es un ciudadano prominente respetado le dije yo, de los guardianes de las leyes del pobre y no pertenece ningún partido, bueno, malo o regular. Así es como hay que hablarle a esta gente. —¿Y qué hubo del discurso de bienvenida al rey? —dijo Lyons después de beber y chasquear los labios. —Oye, lo que te voy a decir —dijo Ench—. Lo que queremos nosotros en este país, como le dije al viejo Ward, es capitales. La visita del rey aquí significaría una tremenda infusión de dinero para el país. Los ciudadanos de Dublín saldrán beneficiados. Mira a todas esas fábricas de los muelles cómo están paradas. Piensen en todo el dinero que habría en este país si pusiéramos a fusionar las viejas industrias. Los terares, los astilleros y las fábricas son inversiones lo que necesitamos. Pero mira, John, dijo Connor, ¿por qué vamos a tener que darle la bienvenida al rey de Inglaterra? No fue el mismo Parnell quien... Parnell, dijo Enge, está muerto. Ahora bien, yo lo veo así. Aquí tienen ustedes a ese muchacho que llega al trono después que su madre lo dejó esperando hasta que le salieron canas. Es un hombre de mundo y quiere hacerlo bien en favor nuestro. Es un tipo que está muy bien, que es decente. Si alguien me pregunta y que va directo al grano, se dijo a sí mismo. La vieja nunca fue a ver a estos locos irlandeses y por Cristo, que iré yo mismo a ver cómo son. —¿Y vamos nosotros a insultar a ese hombre cuando viene aquí en visita amistosa? —¿Eh? ¿No es así, Kafton? Mister Kafton asintió. —Pero después de todo —dijo Mister Lyons argumentativo—, la vida del rey Eduardo, como sabe, no es precisamente... —Lo pasado al pasado —dijo Enge. —Yo personalmente admiro a este hombre. Es una persona corriente como tú y como yo. Le gusta su vaso y es un poco libertino y un buen deportista, diantres. ¿Es que los irlandeses no sabemos ser justos? —Todo eso está muy bien —dijo Lyons—, pero mira el caso de Pamel. —Por el amor de Dios —dijo Enge. ¿dónde está la analogía entre ambos casos? «Lo que yo quiero decir», dijo Lyons, «es que nosotros tenemos ideales. ¿Por qué tenemos que darle la bienvenida a un hombre así?» «¿Puedes creer ahora que después de Parmel hizo lo que hizo esta pacab Entonces, ¿por qué tenemos que celebrar a Eduardo VII?» «Es el aniversario de Pam, dijo O'Connor, y no nos pongamos a hacernos mala sangre». —Todos lo respetamos ahora que está muerto y enterrado. Hasta los conservadores, añadió volviéndose a Mister Crafton. ¡Pac! El demorado corcho saltó fuera de la botella de Mister Crafton. Mister Crafton se levantó de su caja y fue hasta el fuego. Cuando regresó con su presa dijo, con voz de bajo, —Nuestra ala del cabildo, lo respeta porque fue un caballero. —Tienes toda la razón, Crafton —dijo Ench con fiereza. Era el único que podía poner orden en esta olla de grillos. —¡Abajo, perros! —Tranquilos ustedes, satos. Así es como los trataba. —Entra, Joe, entra —llamó a atisbar a Mr. Inch en la puerta. Mister Innes entró despacio. —Abre otra botella, Jack —dijo Ench. —Me olvidé de que no hay sacacorchos. Mira, dame acá una que la pongo en la candela. El viejo le alargó otra botella y él la colocó sobre el antehogar. —Siéntate. —Joe —dijo o Connor, que estamos hablando del jefe. —Sí, sí —dijo Mr. Ains. Ains se sentó en el borde de la mesa cerca de Lyons, pero no dijo una palabra. Aquí tienen a uno que por lo menos, dijo Ains, no renegó de él. Por Dios que sí, Joe, que eso sí se puede decir de ti, por el cielo que le fuiste fiel como un solo hombre. Ah, Joe, dijo Connor de repente, dinos esa cosa que escribiste, ¿te acuerdas? ¿La traes arriba? Oh, sí, sí, dijo, recítalo. Has oído esto alguna vez, Crafton? Oyelo. Ahora que es estupendo. Vamos, dijo o Connor. Lárgalo, Joe. De momento, Inns no pareció recordar la pieza a que se referían, pero después de una breve reflexión dijo: Oh, eso es cosa, por supuesto. Eso es ropa vieja para este tiempo. Sácala. Sácala para afuera, hombre, dijo o Connor. ¡Shh! —¡Arriba, Joe! Mr. Inns dudó un tanto más. Luego, en medio del silencio, se quitó el sombrero. Lo dejó en la mesa y se puso de pie. Parecía estar ensayando la pieza en la mente. Después de una pausa larga, anunció. La muerte de Parnell. 6 de octubre de 1891. Se aclaró la voz una o dos veces y luego comenzó a recitar. Ha muerto. Nuestro rey sin corona ha muerto, oh, Erin sufre y llora. Padece porque aquí yace difunto al que difamó, ese hipócrita mundo. Yace muerto por los cobardes perros, que a la gloria elevara al cielo y las ansias de Erín y sus anhelos, merecieron con él bajo su cielo. En los palacios, casas o cabañas, el corazón de Irlanda aparece sumido en duelo, se ha ido aquel que forjaría nuestro destino. Habría dado a esta su erín la fama, su bandera verde al viento soberana, y a sus bardos guerreros y estadistas de mundo todo cantarían los artistas. Soñó, ah, sí, fue todo lo que soñó, con la libertad, pero mientras luchaba por coger ese ídolo con sus dedos, la traición de un solo golpe lo acababa. Desprecia los cobardes, viles manos que ahogaron al señor o con un beso, lo entregaron a una turba de malos sacerdotes. No eran sus amigos esos. Que la vergüenza eterna deparara los cielos a aquellos que trataran de envilecer y manchar el hombre del que fue entre los hombres, hombre. Cayó como caen los todos poderosos, noblemente inmaculados hasta el fin. Ahora la muerte lo reúne gozoso con los héroes del pasado de Erín. Ni un ruido de lucha turbe ahora su sueño. Descansa en paz. Ningún humano empeño o alta ambición que espolee su memoria para alcanzar las cumbres de la gloria. Lo rebajaron, se salieron con la suya, pero oye, Erin, o mejor, sí, escucha, su espíritu se alzará de entre las llamas como el Fénix, como esa aurora soberana que alumbrará el día que nos devuelva el imperio de la libertad. Que vuelva ese día y Erin el elevará su copa por aquel que es de nos dolor y alegría, Parnell. Mister inns se sentó de nuevo sobre la mesa. Cuando terminó de recitar, hubo un silencio y luego un estallido de aplausos. Hasta Mr. Lyons aplaudió. Los aplausos continuaron por corto tiempo. Cuando terminaron, los espectadores bebieron todos de sus botellas en silencio. ¡Poc! El corcho salió volando de la botella de Inns, pero Inns permaneció en la mesa, la cara enrojecida y la cabeza desnuda. No parecía que hubiera oído aquella invitación. «Bravo, Joe, hombre», dijo Connor, sacando papel de liar y su tabaco, para ocultar mejor su emoción. —¿Qué te ha parecido eso, Crofton? —gritó Eng. —¿Es bueno o no es bueno? Crofton dijo que era una fina pieza literaria. Fin